El Banco Popular ya cumple 10 años de manera consecutiva llevando a cabo lo que es su proyecto de oficinas fotovoltaicas. Las oficinas fotovoltaicas son una serie de oficinas que el Banco Popular la tiene suministrándolas precisamente con energía solar. Energía solar. El Banco Popular Dominicano conmemoró lo que es el décimo aniversario de su proyecto de red de oficinas fotovoltaicas autosuficiente en materia de suministro energético. Lo que se entiende que estas ya son 56 las sucursales a nivel nacional, representando esto el 31% de su red de oficinas. Precisamente este sistema de generación basado en energía solar está integrado por más de 12.300 paneles solares ubicados en el techo de los edificios parqueos que producen anualmente unos 5.200 megavatios y proporcionando lo que es a la institución un ahorro en lo que es el consumo de energía de un 62%, señores. ¿Qué visión del Banco Popular de poder lograr que sus oficinas reciban el suministro de energía solar a través de paneles solares? Paneles solares que no solamente significan un ahorro de un 62% para el Banco Popular, sino que significa cada vez la emisión de menos CO2, menos, menos daño a la atmósfera, menos daño al medio ambiente. Y lo más importante, oficinas que son 56, que son autosuficientes. Esto significa, señores, un proyecto muy importante. Y el Banco Popular ya tiene 10 años llevando a cabo este importante sistema de suministro de energía fotovoltaica. Señores, si pasamos balance a 10 años, que se haya reducido lo que es la emisión de unos 3.337 toneladas de CO2 al año, que esto, mire, no se vierte a la atmósfera. Estamos hablando que el Banco Popular ha jugado un papel importante en lo que es la preservación de la atmósfera. Ese CO2, ese CO2 que es tan dañino, que tanto daño le hace al medio ambiente, que tanto daño le hace a la atmósfera, señores. Y el Banco Popular de manera consecutiva, 10 años llevando a cabo este tipo de suministro de energía fotovoltaica en sus oficinas, estamos hablando que en edificios, techos, parqueos, diferentes espacios donde hay una mayor concentración de energía solar, el Banco Popular lleva a cabo esta generación de energía. Señores, un significativo ahorro de un 62%, un 62%, señores, uno se pone a visualizar, si las oficinas, si los bancos, si las instituciones de manera general tomaran en cuenta este ejemplo del Banco Popular, nuestro país pudiera tener mejores niveles de protección y de cuidado al medio ambiente, mayor nivel de protección y cuidado al medio ambiente. Estamos hablando que 3.300 toneladas de CO2, 3.337 toneladas de CO2, estamos hablando de que no se vierten a la atmósfera, señores reduciendo esto a la preservación y el cuidado, pero también las campañas de reforestación que lleva a cabo el Banco Popular. ¿Le permite estar dentro de las instituciones que preservan y que cuidan el medio ambiente? Las condiciones, señores, usted poder ver... Diez años de manera consecutiva llevando a cabo esto el Banco Popular, es un avance muy importante en la República Dominicana. Un avance que de las demás instituciones deberían de tomar este ejemplo. Deberían de ponderar y considerar la opción de poder generar energía de esta manera. En momentos donde la humanidad siente en peligro lo que pudiera ser los, los combustibles fósiles, ante la situación que pasa en el mundo con todos estos temas y el Banco Popular permite que 62 de sus oficinas, estamos hablando que el 62% de ahorro en energía con 56 oficinas que se suministran a través de energía fotovoltaica, es un gran logro, es un gran avance del Banco Popular y reitero, es un modelo que debe ser imitado por instituciones públicas y privadas. Públicas y privadas deberían tomar en cuenta este ejemplo del Banco Popular, 10 años de manera consecutiva llevando a cabo lo que es el ahorro significativo. Poder, señores, lograr con estos paneles solares, reducir los daños a la atmósfera a través del CO2, óyame, reducir en un 62% el consumo de su factura energética. Son avances significativos. Estamos hablando que 3.337 toneladas de CO2 no han estado yendo a la atmósfera porque el Banco Popular lo ha reducido de manera significativa en 10 años que lleva a cabo el suministro de energía fotovoltaica. Señores, en 56 oficinas. De manera muy importante esto representa un número tan significativo que estamos hablando, que sería el 31% de su red de oficinas que están inmersos dentro de este sistema de energía fotovoltaica para proteger y ayudar al medio ambiente con lo que son los programas de reforestación. Entre otros, de manera muy importante el Banco Popular durante 10 años consecutivos lleva a cabo esta tarea, no solamente en favor del medio ambiente, sino en favor de las presentes y futuras generaciones, con el cuidado y la, presente, la preservación que todos necesitamos. no de la atmósfera, sino del resto del planeta a través de este sistema de energía fotovoltaica por el Banco Popular. Reconocer esta labor de 10 años consecutivos del Banco Popular Dominicano. Claro que sí.